Esto obviamente no es un video más de los que ya existen de scripting. Escribe tus palabras y todo se manifestará. Obviamente no. En este video vamos a hablar justamente de qué es el scripting, por qué no te ha funcionado, cómo hacerlo de manera correcta y qué hay por supuesto por detrás del scripting. Qué pasa en el cerebro, porque justamente a eso está orientado este canal, para ver qué hay por detrás. Ok, scripting, la técnica más vieja de todo lo que es este arte de manifestar todo lo que queremos en nuestra vida. Esta técnica, si no la conoces, justamente se basa en escribir todo por 55 por 5, o sea 55 veces en 5 días, a una misma hora, en un mismo momento, y sin desconcentrarse, o 22 veces por 2 días, o 33 veces por 3 días, lo que tú quieras, tú ármalo como tú quieras, pero tiene que ser constancia, no vale 11 por 1 porque no. Tipo, tiene que haber alguna constancia, una continuidad de que realmente quieres hacerlo. Entonces, dicho esto, justamente lo que muchas personas se preguntan es, bueno, ¿cómo lo hago si no conozco esta técnica? Hay un montón de personas hablando de esto en YouTube. Pero lo que yo he notado es que, y esto no es a modo de hate, pero como que les falta algo. Hay muy pocas personas que lo explican de una manera muy buena, que realmente vale la pena escucharlo y vale la pena decir, ah, ok, es por esto que no me funciona y este es uno de los canales donde te voy a explicar de por qué no te funciona y cómo hacerlo correctamente y qué es por detrás. El primer error de esto, de este método es que muchísimas personas lo escriben de manera matemática. Ya te he contado en otros videos anteriores que las leyes espirituales en este mundo 3D no se rigen de forma matemática como 2 más 2 es 4. En las leyes espirituales justamente se basan en la emoción y justamente en el pensamiento. O sea, a las personas que no les funciona esto del scripting es porque justamente han escrito 55 veces por 5 días. Han hecho la tarea básica de, de la escuela, ¿no? Han hecho esto, pero de manera... Eh, estoy tan agradecido de, de que tengo un coche nuevo. No hay emoción ahí, no hay pensamiento, hay automatismo, hay, hay robótica. Es como que eres un robot y estás en automático y bueno, a las 15 tengo que hacerlo por una hora y darle... No así si no se hace primer punto por eso no te funciona justamente si tú lo haces de esa manera no te va a funcionar y la manera correcta de hacerlo es meterle a todo ese script a todo eso mucha emoción y vivir ese momento las 55 veces que lo escribas las 33 veces que lo escribas o las 22 veces que lo escribas vivir una y otra y otra vez el momento es como una visualización donde tú te imaginas todo lo bueno que te está pasando. Donde tú te imaginas la casa, el terreno, el auto, el coche. Y qué emociones sientes al tener eso. La manera correcta de hacerlo es justamente escribiendo. Estoy tan agradecido. Estoy tan contento. Tan feliz. Estoy realmente... Me siento exitoso sentir esas emociones. El cerebro no entiende de qué está pasando. Si es a futuro, si es en el pasado, todo lo vive en el presente. Ahora te hago este típico ejercicio, para que veas que el cerebro no entiende de, de, de esas cosas, entiende solamente la información que tú le das. Imagina que estás con un limón aquí que está cortado a la mitad y que te lo estás por introducir en la boca o como que le vas a dar un mordiscón y sientes la sensación de que tus papilas gustativas, tu lengua, toda tu boca ya está segregando mucha, mucha, eh, mucha saliva. Se siente, incluso hasta puedes sentir eh, lo ácido que se produce. Y no tienes ningún limón. El cerebro solamente ha generado esto porque justamente ya lo conoce. Entonces, si ya te has imaginado el limón, ¿qué te hace pensar de que por escribir 5 días, 55 veces, todo esto con toda la intención, con todo lo que hay que hacer por detrás, que toda tu vida no se va a manifestar, de que todos esos deseos no se van a lograr? Se van a lograr muy fácilmente, pero tienes que ponerle constancia, tienes que agarrar una hoja, una lapicera, tener una bitácora. Que si quieres, muy linda, puede ser muy personalizada, donde puedas hacer muchos scripting. Yo tengo una que escribo muchísimo. Por ejemplo, esta es está personalizada y se cuenta de las estrellas. Y en esta bitácora yo he escrito muchas cosas que hoy en día son muy verdad. O sea, hoy en día se han manifestado, es una bitácora un poco vieja pero se ha manifestado más o menos el 90% de las cosas que he escrito aquí. Incluso cuando no quería hacer esto, es como que bueno, ok, no tengo tanta energía de hacerlo por 5 días, 55 veces, vamos a hacerlo por 2 o 3 días o pocos días. Como que si no tenía mucha energía o muchas ganas, lo hacía en menos días, pero todo se manifestaba. Si te cuesta un poco hacer esto que es eh, llevar la cuenta o por cuánto tiempo tengo que hacerlo, ya te lo he dicho, cinco días, o tres, o cuatro, o dos. Pero llevar la cuenta por ahí es como que, ay cuánto falta, ay cuánto falta. Si lo vas a hacer con esa energía, directamente no lo hagas. Y si lo vas a hacer con una energía de que sí si lo voy a poder hacer, si tengo ganas de hacerlo, está muy bueno, voy a poder con esto, y voy a sentir cada emoción cada vez que yo escriba eso, yo te recomiendo que en, hagas en las páginas puntitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco por lo menos cinco por página, de atrás y de adelante, para que te vayas acordando más o menos cuándo termina, cuando desaparezcan los puntos, es que justamente ¡Ah! has terminado. Me acuerdo incluso de que cuando hacía esto, justamente porque, ya te explico, porque digo hacía y no hago, me acuerdo que justamente sentía que tenía ganas de seguir escribiendo otra vez, a pesar de haber terminado los 55, las 55 afirmaciones estoy tan agradecido de tener siempre es en presente pero realmente es como que sientes que una energía tan linda se siente es como que estás viviendo el momento y no crees que se termine yo quería seguir escribiendo pero bueno ok ya ha pasado tiempo ya hemos terminado con esto vamos a guardar y hacia el otro día una vez que termines de hacer esto los cinco días los tres días los cuatro días esto es algo que muchas personas le erran, que es, dicen, olvídate, suéltalo. No podemos soltar algo que queremos manifestar. Lo que podemos hacer es justamente soltarlo de la manera en la cual nos genere carencia. O sea, soltarlo de la manera en la cual, hay porque qué no lo tengo, hay por qué no llega, hay por qué esto que el otro. Empezar a, a, a verlo de otra manera. Esto ya está llegando viene en camino eh, no sé, verlo de otra manera y tú puedes poner las afirmaciones incluso cuando venga esa frase de esto no funciona hice todo este tiempo y todo este tiempo al pedo empezar a ver justamente que sí, se puede, pero cambia la afirmación por ejemplo, he invertido tiempo en esto, mi sistema nervioso está un poco más calmado al hacer esto de esto no tengo que preocuparme porque ya es un hecho, ya está manifestado no tengo que hacer más nada, más que ponerme en acción para empezar a ver esas oportunidades. Empezar a cambiar mi ojo. Pero de todas maneras tú no tienes que cambiar tu ojo. El ojo, a lo que voy con el ojo es que cambia solo. Tu enfoque, cuando tú haces esto, tu enfoque deja de ver la carencia totalmente. Y empieza a centrarse en las oportunidades de manera súper orgánica. Esto es brutal porque de manera súper orgánica se empieza a ver oportunidades y tú dices... Nunca antes lo había visto así, nunca antes había visto esta oportunidad y siempre estuvo enfrente mío, es orgánico, pasa solo, no tienes que hacer nada, tu cerebro se encarga de todo, tu cerebro siempre se va a encargar de todo, tu cerebro es una máquina diseñada realmente para que tú lo único que tengas que hacer es darle órdenes y él las cumple, así como tú les das órdenes de qué mal me siento, hoy no tengo ganas de esto, hoy va a ser un día horrible, Qué mal día para mi trabajo, Qué calor por favor, me va mal el amor, todas las personas son iguales, no tengo dinero, no tengo un mango, no tengo un peso, así como te hablas todo el tiempo y el cerebro obedece, de la misma manera puedes cambiarlo para que obedezca de otra manera que sea próspera para ti. A lo largo de mi vida he visto millones de personas que realmente hablan y solamente hablan por el hecho de hablar y cuentan todas sus desgracias juntas. Incluso por ahí se reciben, recibo mensajes de hoy me levanté muy mal, me duele el pie, hace calor, queja, queja, queja, queja, queja constante. Y justamente eso es lo que no queremos aquí. Porque si tú te quejas constantemente, echas culpas a los demás, lo que va a hacer tu cerebro es justamente eso. Sentirte peor, cada vez peor, cada vez más complicaciones, cada vez más cosas que no te gustan y tú realmente estás como sintiéndote esclavo del sufrimiento, y encima es como una especie de sadomasoquismo porque te gusta. Obviamente, no digo que te guste de manera consciente, pero de manera inconsciente, pareciera que a las personas les encanta el sufrimiento, pareciera que a las personas les encanta sufrir porque todo el tiempo están hablándose mal, todo el tiempo están viendo un lado caótico, y entiendo que el cerebro está justamente también diseñado para sobrevivir, para la supervivencia, pero esto no te ayuda en nada, no te ayuda en tus relaciones, no te ayuda a tener más dinero, no te ayuda a tener más salud, no te ayuda en nada. El viejo modelo de ver tu vida como antes, tiene que empezar a cambiar y justamente nadie va a venir a decirte, hey, tienes que empezar a cambiar, te voy a poner esto y tú lo vas a hacer. No, nadie va a venir a salvarte, tú tienes que empezar a tomar las riendas de tu vida y empezar a salvarte sola o solo. Empezar a hacer estas cosas que parecen de una burla, pero son súper fáciles. Suena muy fácil. No te digo que me creas, no te digo que vayas a tu casa y lo pruebes inmediatamente, pero por lo menos pruébalo. Pruébalo por lo menos dos días o tres días. No lo hagas cinco si te parece mucho, pero por lo menos pruébalo. Realmente si tu vida está muy mal, si tu vida es un poco caótica o se ha vuelto un poco caótica, pruébalo, haz estas afirmaciones por los días que tú quieras y siempre tienen que ser como 1-11, bueno 1-11 no, pero 222 22 3 555 4-44, 5-55, para que tenga un poco más de realismo mágico. Y ves a ver los resultados en muy poco tiempo y realmente no tienes que olvidarte, cerrar el cuaderno y olvidarte, no tienes que hacer nada de eso. El escribir justamente ayuda a concentrarte mucho más en tus deseos, le enseña al cerebro a que puede realmente materializar, e incluso si te cuesta escribir, cuéntalo como cuéntaselo como a un amigo, si quieres decir querido universo, querido Dios, querido ángel o querido amigo universo, utiliza esto como que si esto fuese un amigo que tú le estás escribiendo una carta, tipo, hey, no sabes lo feliz que estoy con lo que acaba de pasarme porque... Esto ha sido brutal, he llegado a tener muchos seguidores, he llegado a subir orgánicamente todo esto, etc. No importa cómo lo escribas, escríbeselo si te cuesta escribírselo a alguien, como al universo, o te cuesta pensar emociones escríbeselo como que si tú lo escribirás a un amigo, o le estás contando algo fabuloso a un familiar. La última cosa que me faltó decir en el video antes de despedirme es que esto no te va a funcionar si realmente quieres la cosa por la cosa, ve a ver mis videos anteriores, siempre tienes que pagar un precio y el precio de esto es hacer cosas, no te va a funcionar si realmente estás sentado en el sillón o sin hacer nada, tienes que pagar el precio del universo. Hace mucho tiempo yo quería ser como muy conocido en Instagram y tener mis seguidores y no hacía nada, no hacía ninguna publicación, ni escribía, ni me esmeraba, ni nada. Hasta que empecé a decir, bueno voy a empezar a subir contenido más regularmente Y ahí es cuando un video llegó al millón de views Otra cosa es que he aprendido e invertido tiempo en la edición Tanto de estos videos como en la edición de las portadas de estos videos He empezado a utilizar programas que antes no utilizaba Antes editaba solamente con mi celular He empezado a comprar micrófono El micrófono que estás viendo aquí lo he comprado He empezado a invertir Si tú quieres algo la cosa por la cosa, el dinero por el dinero, la fama por la fama, no te va a funcionar esto, no te va a funcionar para nada, tú tienes que dar algo a la sociedad, tienes que dar algo, porque para recibir siempre tenemos que dar algo, si tú quieres algo muy grande, vas a tener que dar algo muy grande de ti, tú piensas justamente que las personas famosas tienen dinero y tienen cosas hermosas y porque han sido famosas y punto, no, las personas famosas la gente que está en televisión, algunas trabajan muchísimo más de lo que quizás tú ves, porque tú los ves solamente en televisión. Tú los ves haciendo eso y por una hora, pero tú no sabes el por detrás de esas personas, qué hay por detrás, qué hay responsabilidades tienen que afrontar día a día, qué cosas tienen que enfrentarse. Ejemplo, yo por ejemplo, con este video que llegó a un millón, me tuve que enfrentar a un montón de hate y tuve que desactivar lo que es eh, los mensajes de mi instagram porque sí eso es otra cosa que tienes que enfrentar si quieres ser famoso el hate el hate diario y enfrentar el hate diario no es solamente un comentario son más de 100 comentarios diciéndote cosas que no conocen sacando de contexto un montón de cosas ojo si quieres realmente ser famoso, si quieres realmente la fama, el dinero, salir en tradición, tienes que enfrentarte y tienes que amigarte con el hate. Va a haber muchas personas que estén en desacuerdo con tu pensamiento. Y está bien, tú tienes que solamente ignorar, nada más. Pero bueno, dicho esto, no te va a funcionar desde la comodidad de tu sillón, no te va a funcionar si son deseos solamente del ego, te va a funcionar solamente si son deseos que puedan ser prósperos tanto para ti como para otros. Tú quieres dinero, pero bueno, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Además de mejorar tu vida, ¿qué vas a hacer para el otro, para la sociedad? Y ahora sí, me despido y espero que te haya encantado este video y nos vemos la próxima. Bye, bye.